Así es, ¿Eh? así Bu es. Buenos días, qué no. gusto tenerte aquí en nuestro espacio, la... saludarte y a la vez poner en contexto que a raíz de las denuncias vertidas de que se estaría promoviendo eh, la inclusión hacia áreas técnicas a maestros y demás, como para fortalecer la corriente, eh, doctor José Francisco Peña Gómez, en los aprestos de las elecciones del, del AMD. ADP, ADP, perdón, ADP, ADP. Del ADP. Eh, y que usted tiene el control de estas estrategias, procurando alcanzar, tener la presidencia o la dirección de esa organización gremial a la que usted pertenece y siendo parte su esposa, que es la directora regional en estos asuntos. Nada que ver con el otro, sino en el aspecto gremialista. Buenos días. Eso Bien. fue lo que generó que usted hoy estuviera Bien. aquí para aclarar y... Y exponer su punto de vista. Bien, buenos días. Se ríe usted, no sé por qué. Buenos días, Francis, mi hermano Francis Yarjan. Sí, aunque Yarjan dice que no sabía si era amigo mío todavía, sigue siendo mi, mi hermano y mi amigo. Ah, bueno, me, me alegro de eso porque los políticos, cuando se le critica normalmente, se ponen bravitos. No, no, no mayoría, usted sigue siendo no. mi hermano y sí. mi amigo. Espero que usted no lo sea. No, eh, no, ya lo está demostrando. Un, un saludo a toda la teleaudiencia de este espacio. Eh, cautiva todos los días en la mañana. Así es. Maestro, maestra, que siempre están pendientes de lo que ocurre aquí. Bueno, voy a aprovechar a saludar a José Manuel Fría, que está en sintonía Sí, con José nosotros, Manuel, Frías. José Manuel Fría. José Manuel Fría. Ese es mi hermano. <risa> Por los demás programas se ponen a ver este programa. José Manuel también es mi hermano. Sí. Mi hermano José Manuel Fría. Nada, estamos aquí ya que hace tiempo que queríamos venir a, al espacio. Mm. Pero. Eh, Surgieron algunas situaciones y quisimos venir de frente, como siempre hemos estado, de frente al sol, de frente a la sociedad, quisimos venir, a, porque se dan situaciones, a veces quienes de la fuente que reciben lo que comunican eh, están desinformados o quieren hacer daño, a veces a ustedes mismos que le llegan informaciones, es bueno que investiguen antes de emitir juicio, antes de, de que el público se entere y, y, y le hace daño al bueno, espacio. Okay. Y bueno, mucha gente le, le llega... Gente, una parte que sí, sí, sí. se puede establecer, eh, yarján quien lo conocemos y es parte de este equipo, nosotros tenemos que advertir que ciertamente cuando se emite un un juicio aquí o una información de esa naturaleza, se concretan, se concretan. Es decir, vienen porque se ha estado dando una situación que es la que nosotros queríamos explicar, explicación, y que yo me adherí a que yo no podía pensar que nuestro amigo y hermano Alberto Durán, sabiendo que pertenece al gobierno del cambio, se produjera quizás, una especie, y que eso a mí me preocupaba, una acción de esta naturaleza que se le criticaba a la otra facción, a los peledeístas. Quisiera, PLDistas. por favor, Francis, sí. que vamos a tratar de aprovechar el tiempo de la entrevista para que no quede ningún cabo suelto. Eh, Alberto Durán viene aquí con, utilizando el derecho a réplica que está consagrado en el artículo 49 de la Constitución, para que la gente sepa, cuando, y establece aquí la Constitución en su numeral 4, Artículo 49, su numeral 4, dice, toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Dice que este derecho se ejercerá conformidad a la ley. La pregunta es, eh, Alberto, ¿en qué usted se ha sentido lesionado que está en el día de, en el día de hoy aquí Bien. haciendo derecho a réplica? Bien, la, las informaciones emitidas en este espacio eh, le faltan a la verdad. ¿Cuáles? Todas. Bueno. Todas. Todas. Vamos a ver. Vamos a ver. Y podemos verla, detallarla una por una. De hecho, eh, se han estado dando situaciones y, y nosotros conocemos la fuente de ustedes. La fuente nosotros la conocemos muy bien. Eh, que eso es un barco que va a la deriva. Entonces. Usted dice que eso cometen falta a ellos. La, al, al dar esa información. Claro, claro que sí. Y la desesperación que tienen eh, al ver que se le devorona en la mano lo que es su corriente, entonces la desesperación, eso ocurre cada vez que hay elecciones, que el que va a perder dos o tres días antes, me, me están comprando la gente, me están haciendo coca, me están haciendo Bien, diablura, pero, pero, pero no es así. Permítame a traerlo de nuevo al tema. ¿Cuáles son las informaciones que según usted, yo, porque fui yo, he dado aquí que no son ciertas. Quisiera que por favor nos, nos enfoquemos básicamente en ese contenido. Ok. Francis hacía alusión a que se están nombrando técnicos. Nada más falso que se están nombrando técnicos. Este es un gobierno de cambio. Este es un gobierno que, que ha demostrado transparencia desde el Presidente de la República hasta el más mínimo funcionario. Los técnicos, no es verdad que se están nombrando. Ahora, todo funcionario que llega a una posición, siempre llega con un equipo de apoyo. Claro. Si usted llega con un equipo al lado suyo, usted va a estar con el, con el enemigo. Ahí. En el inicio de esta gestión, algunos compañeros maestros se llevaron tanto a la regional como a los distritos. ¿Con qué función? ¿Con qué función? De apoyo. De apoyo a esos directores. No como hicieron otros en otros gobiernos, que cuando llegaron, y te pongo el ejemplo en el 2004, uh -huh. cuando llegaron el 17, ya estaban sustituidos y tuvieron que irse para su casa. Ahí no hay un técnico sustituido de los que estaban. Están todos ahí, no hay uno. Y a decir de ellos, le están dando un trato preferencial. Esos maestros... Entonces ustedes van a, eh, a, si están todos ahí, ustedes llevaron más personal no, no, que están no. abultando la noche. Esos maestros, esos maestros, porque se emitió que se llevaron, que se mandaron, esos maestros que se llevaron estaban en centros educativos sí. donde se estaba impartiendo, impartiendo docencia. De inmediato nos orientó nuestra presidenta nacional y nos dijo que esos maestros... Para ser técnico deben de ir a concurso como está establecido en la ley. Correcto. 697. Eso, eso, eso mencioné. Artículo en 139. Comentario. Y quiero que sepan que aquí nunca se ha hecho concurso. No. Todos los técnicos que están interinos y, y nombrados, ninguno ha pasado por un concurso. Eso Ahora, es correcto. Este gobierno, esta dirección, va a hacer concurso para que todo el que tenga eh, intención de ser técnico que vaya al concurso y se bata. De manera transparente. Y el que pasó, pasó. Y el que se quedó, se quedó. Entonces, como habían eh, escuelas donde se fueron esos, esos profesores de apoyo y esos muchachos estaban solos. Pero eso no fue ahora. Eso fue a inicio de la gestión. Claro. Entonces, esos profesores regresaron porque tenían que terminar el año escolar y pensando que puede haber un concurso que si ellos quieren participan. E incluso la ADP aquí en San Francisco felicitó la decisión porque habían directores quejándose, caramba, el profesor de matemáticas está en el distrito. Y esos profesores están trabajando de manera normal. O sea, le falta la verdad decir que se están nombrando técnicos cuando no se están nombrando técnicos. Bien, miren. De igual forma, en esa parte, eh, se hizo solución a una persona que está en el distrito 5. Mi hijo. Y pueden ver el título de él ahí. Disculpe, pero es que aquí no se mencionó nombre. No se mencionó nombre, pero no hay que, no hay, no hay que mencionarlo. Ya, ya, porque eh, la única persona que está en ese distrito que tiene un lazo familiar en la regional es mi hijo, Álvaro. Ah, ok. Que es técnico. Esa fuente también le habló mentira ¿Técnico? Sí. Está la grabación ahí. Muy bien. Le falta la verdad porque mi hijo no es técnico. No, no, pero yo nunca, yo nunca dije técnico. Lo nombraron mira, como técnico. Mira aquí. Lo llevaron como técnico. Mire. Yo tengo, yo tengo el programa grabado. Claro, bien. yo pues vamos también. A, vamos a ver qué hey. tú tienes ahí. Entonces, vamos a ir. Vamos para a ir, a ir pero mi... para que quede claro, sí. para que quede claro, Yaryan, porque la idea es aclarar las cosas. Sí. Uh -huh. Ese hijo mío está nombrado, no de ahora. Tiene aproximadamente cuatro años nombrado sí. como monitor, no como docente, aunque va al concurso, porque él es graduado y con honor en la UAS. Sí. Va a concurso. Si pasa el concurso, va a ser docente. Bien. Mientras tanto, es administrativo. Miren. E incluso ha sido un sacrificado. Porque en vez de estar sentado, porque ahora tú sabes que los profesores están sentados, él está colaborando en el distrito. Mire. Sí, vamos lo a escuchar. Es que usted dice que eh, mis fuentes son... Eh, le, le, falta le falta la verdad. Le faltan la verdad. a la verdad. Vamos a ver. ¿Qué tú nos dices? Ya? Normalmente yo siempre hago la investigación. Yo no me dejo llevar de nadie ni de lo que me dicen. Aquí yo tengo la nómina. Fíjense ustedes que esto es la certificación de la nómina administrativa del de, de, de, de Ministerio de Educación. Aquí dice, nómina personal administrativo, mes de junio de 2021. ¿Lo ven ahí? Que esto salió el día 2 de julio de 2021. ¿Lo ven aquí? Está la certificación. En la página... Vamos a ver, en la página 1239 aparece Albert Durán, Durán Bruno, exacto. que es su hijo. En la escuela... Y aparece aquí, vamos a ver muchachos, aparece aquí, mírenlo aquí, Albert Durán Bruno, en la escuela primaria Manolo Tavares Justo. De la Peña. Ahí fue nombrado. Monitor, dice monitor? aquí monitor. Exacto. Ya no tenemos que decir cuánto gana. Monitor, ¿verdad que sí? ¿Qué es un monitor? Un, moni sí. un monitor llega a la jornada extendida. Cuando se crea la jornada extendida... Se nombran monitores para trabajar en áreas específicas. Educación. Él es licenciado en Educación Física. Sí. Él puede, él va a ser docente. ¿El concurso? ¿Ha, ha participado en un concurso él? No, él dijo no, que, no, no, que nunca ha concursado. Es que él es monitor porque no ha ido al concurso. Correo. Cuando porque él vaya no ha al concurso, concurso. No ha habido concurso. Que bien. es ahora, que es otro, sí. otra parte, cuando uh -huh. vaya al concurso y apruebe su concurso, entonces ya sí, él va a ser docente. Vamos a ver entonces eh, qué dice. El distrito, en una publicación que tiene el distrito en su cuenta de Facebook, el distrito 0705, vamos a ver muchachos, de una publicación del 24 de mayo, donde a él se le presenta, porque ya no está como monitor en esa escuela, sino que está como técnico vamos docente. A ver. No. Dice, eso, hágame el favor, per, per, per, hágame permítame, el monitor, permítame, permítame, eh, permítame. Si tú, tú quieres, yo te ayudo. para que. Eso que es una sigue. foto, no, pues yo quiero que la muestren en vivo, para que la gente vea que eso está, y espero que no la borren. No, está ahí. Míralo ahí, Míralo ahí. eso Míralo es ahí. en vivo, en, en el Facebook del distrito 0705. Vamos a leerlo. Dice, dice ahí, distrito, eso fue el 24 de mayo, distrito educativo 0705 Sur realiza reunión con monitores del área educativa, de eh, educación física. Dice, eh, vamos a ver, San Francisco de Macorís, en el día de hoy los monitores de educación física realizaron una reunión para motivar la participación en los eh, entrenamientos a los niños, jóvenes y adultos que participarán o participarán en las Olimpiadas Especiales 2021. La misma estuvo coordinada por los técnicos docentes Lea bien conmigo, los técnicos docentes del área Minerva Paulino y Albert Durán Junior. Esa publicación, eh, señor Alberto, eh, la hacen padre. ustedes mismos, no, ah, no, ahí en pero, el pero, pero él está como monitor y él para es, ser No, técnico, que él es monitor. Pero para ser te, técnico, pero excusame, ¿qué hacen entonces, excusame, porque tú tienes la nómina ahí. Claro. Tú tienes la nómina, ¿y qué dice la nómina? Porque una, un cosa, monitor? una cosa es... Usted entiende que ahí se cometió un no, error estilográfico al, estilo al, al. No, no, pero. No, es eh, que no hay error. Te estoy preguntando es que, si él es que, entiende eh, que eso Alberto fue un error. y yo sabemos. ¿Qué? Te digo, eh, eh, permíteme, por favor. Sí. No, pero ustedes no, pues usted no pero pueden no, discutir. No, directamente, no, no, ¿sí? no estamos discutiendo. Okay. Lo que yo no quiero es que tú pongas en palabras de él lo que él no ha dicho. Todo el mundo sabe, la comunidad educativa. No me sabe refiero a la, a, la pro, dijo, a la publicación de Facebook. Pero está bien, pero tú lo estás viendo ahí. Ok, dice viendo, técnico, dice fulano técnico docente, y fulana. Y todo el mundo sabe. ¿Y ¿Qué dice la nómina? Pero permítame. No, pero todo es el que mundo sabe el que problema que es hijo, que tú puedes decir una cosa aquí y la realidad no es esa. Pero su hijo está en el, en, en el, está o no está en el distrito. En el suyo. distrito. Entonces, ¿qué hacen en el distrito cuando debe ¿Tú sabes estar cuál, escuela? Tú sabes cuánto administrativo, colaborando, tú sabes cuánto administrativo hay en ah, el distrito. Ah, está colaborando. Pero el distrito lo presenta como técnico docente. Un error de... de, de... De la publicación. Muy bien. ¿Pero es así porque tú tienes la nómina? Pues claro. Yo puedo por, decir... Por eso que le puedo tú, decir que él yo debe puedo estar decir, en el Oye, yo puedo, es decir, yo puedo decir aquí lo que yo quiera. Sí. Ahora, lo que habla es la verdad. Pero la, la función de, de un monitor no es compatible con la función que se, que se desempeña en un distrito. Sí, porque claro, el monitor es un acompañamiento no, claro, de un maestro. Claro, esto claro, no nada claro que sí. Claro que sí, que hay monitores o sea, no Eso distrito. no es tráfico de influencia... ¿El qué? Alberto, el hecho de que su hijo esté, eh, en vez de estar en la escuela como monitor, que es como está nombrado, que esté en un distrito, en una posición no, privilegiada. No, no, no, no es privilegiado. Si estuviera en la escuela, él es un sacrificado ahora, porque gana como monitor? No como técnico. No, pero gana por, por lo que está nombrado, porque él no es maestro no, pero... todavía. O sea, él es licenciado en eh, educación, él... pero no ha pasado el concurso, por tanto, no, no puede estar en el sistema como maestro. Eso era para, para aclararle esa primera parte, sí. Sí, pero. Con relación a su hijo. Sí, no está nombrado como técnico. Bien. Y la nómina está ahí. Pero está está en el distrito. Es pero no posición. está nombrado. No, pero yo te busco en el distrito que hay más de 20 administrativos. Pero no técnico docente. Técnico docente tiene que ser maestro. No, no. No me metas ahí, Yayan, ya, porque tú tienes la nómina. Claro, sí. yo tengo la nómina. Tú tienes la nómina en la pero mano, si es que se da y... cuenta, él no, está. Se dan usted, cuenta. usted ha admitido. Miren. Yo quiero eh, eh, pero eh, es que hay que aclararle a la gente. Él ha admitido no, no, que su hijo es que de, monitor, es monitor y que tiene que estar en una escuela está en el distrito y el propio distrito en su cuenta de Facebook eh, pública un docente. Hay una contradicción entonces, olímpica. Entonces, ahí. Eh, ahí es que yo quería el ahí es que yo quería intervine ahorita. Quizá no me entendiste en principio, no era poniendo palabras en Alberto, sino que yo le estaba preguntando si él entendía viendo esa publicación del sí. Facebook, que claramente dice que estuvo pócalo, acompañado pócalo. de los técnicos Fulana y Alberto Durán Jr. Así es. Míralo Entonces, ahí. ¿qué se entiende, se está diciendo ahí? ¿Se está hablando de los técnicos o de un monitor y un técnico? De un monitor y un técnico. Y, sé nos... es qué está la diferencia. Quiero, que ella quiero ya aclararle, decía, quiero que aclararle yo... al público, al público, que todos. Los monitores, que todos los docentes tienen derecho a trasladarse a otro centro, a un distrito. Tienen todos los derechos, no porque sea hijo mío, no porque sea hijo mío. Aquí hay familia, por ejemplo, la semana pasada se reconoció la familia Guillén con más de 10 hermanos. Que son parte del... 10 profesores y tienen derecho a estar donde, donde la autoridad entienda. Pero resulta, Alberto, Entonces, que eh, ese joven que yo no conozco... Honestamente no lo conozco, es eh, hijo suyo, e eh, hijo de la directora regional. Esto me parece, me parece una especie de beneficio y usted sabe que eso es, eh, y luce ser, eh, tráfico eh, de influencia. Es eh, eh, hijo de la directora regional, hijo mío. Sí. Pero te digo algo, no como hacían otros que nombraban profesores, nombraban técnicos, sin ya concurso. ¿Y los, y los demás maestros que están eh, calificados y que sí pasaron el concurso y que tienen maestría, es que el, ¿no le, no eh, le parece eh, a usted que deberían tener eh, privilegios también como Esos no, eso como no son hijo? monitores, esos son profesores. No. Bueno, bueno miren, pero su hijo pasó de monitor a, a técnico eh, docente, algo, ahora si esa es algo la realmente extraño. Eh, esa es la explicación que, que creo que usted va, tiene que dar con respecto sí, a la va, cooperación a y que es un sacrificado eh, que usted ha dicho. Claro, es, vamos es, es colaborando que él está. Ya. Colaborando, debiera estar en la escuela sentado o en la casa sentado porque claro. no están visitando las escuelas y mejor está fajado, trabajando con el mismo salario. Y no fue nombrado en este gobierno. No, y no fue nombrado en este no, gobierno, fue nombrado en el nombrado gobierno pasado. Este gobierno. El Pero si quiere, mérito en este gobierno. Graduado Acuerdo. con honor en la UAS. Entonces, vamos a ver una parte, eh ya, ya porque Estamos ya, ahí en la ya está claro de que Alberto está aquí para replicar lo que fue una información y denuncia. Ahí está aclarado, él es monitor, monitor, no ha ido a concurso. No, no. es técnico docente. Eso no es pero, verdad. usted vio que dice técnico. La, la nómina, es que es la, la nómina que vale. Ok, pero eso es lo que salió y ese eso, técnico. Eso es un error de, de esa publicación. Bueno. Okay. Entonces, vamos para la otra etapa. Bien. Ahora se están abocando a ir a una contienda eleccionaria dentro de de el gremio al que ustedes pertenecen. Usted dirige una yo soy, corriente. Yo soy el presidente de la corriente, José Francisco Peña Gómez. Sí. Y están compitiendo por la dirección a nivel nacional a nivel nacional hay elecciones de la ADP. ¿Qué fecha es? El 12 de octubre. Bien. Aquí en el programa se dijo que nosotros estamos ofreciendo cargo. En otras palabras estamos comprando. Bueno, no esas fueron las palabras. Dando claro. dádivas Tampoco desde nada. el gobierno. Tengo Yo que te ahí. Bueno, que se entienda así es otra eh, cosa. Eh, dando dádivas para que los dirigentes lleguen a la corriente. Nada más falso que eso. Primero, los maestros no se compran. Los maestros no se venden. Los maestros son los hacedores de conciencia. Los maestros son lo que preparan los futuros presidentes y funcionarios y empresarios. Eso es falso. ¿Qué ocurre? Nuestra corriente puede exhibir muchos logros desde esta gestión de la ADP. Muchos. Y podría hacer alusión a muchos. Los maestros han entendido y nosotros juramentamos toda la semana 50 y 60 maestros y están invitados a Lesilia Pepín. A ver si nosotros lo estamos comprando para que vean. Nosotros, como corriente, exigíamos, por ejemplo, desde el 2008, que los maestros de, de, debían de llegar pizarras digitales a los centros. Porque la tiza, el borrador, causa hongo, causa problemas en la piel, ceguera. Es y eso era una demanda de nuestra corriente hoy se están instalando pizarras digitales. ¿Por qué? Por las gestiones que ha hecho la pero, corriente José sí, Francisco bien, Peña. Pero, no cree usted pero, que voy, era, Volvamos no, al tema. No cree que eso no, espérate, es lo que espérate, decía espérate. Yaryan. Espérate. Mira, una cosa. Porque una, una cuestión es, en mi consideración, es lo que me preocupó y por eso eh, y, y a mi compañero se lo decía, es que no es lo mismo la corriente, José Francisco Peña Gómez, sin ser parte de un gobierno, ahora que es parte de un gobierno. ¿No podría eso entenderse que hay una cierta facilidad no, que no, no se no, daba no. cuando no. ustedes estaban en oposición? Mira, mira, por ejemplo... Porque es que se relaciona, es ahí que está el problema. Mira, eh, esos maestros que están llegando a la corriente, han entendido que esta corriente le ha brindado la oportunidad para crecer porque en la corriente que estaban no hay democracia, es lo primero y se toman decisiones eh, de personas que lo que hacen es que maltratan como un compañero que está por aquí sentado ahí, que fue maltratado vejado y golpeado por la actual dirección de la ADP aquí en San Francisco de Macorís, sacado Violentando los estatutos del la ADP. La constitución dominicana fue sacado simplemente porque renunció a la corriente cuando la ley la, y el estatuto del docente dicen cuáles son los métodos. Sí, eh, Alberto, permítame volver al tema de nuevo. Sí, pero... ¿Podemos hacer otra, otra entrevista para eso? Porque usted vino a replicar una denuncia nuestra. Sí, pero sí, parte. Pero eso es parte. Pero vengo, parte. Eso es parte. Eso es no, parte porque, sí, porque, es parte no porque, no porque ver... usted dijo en este programa que ese amigo suyo, que usted sí. esperaba que volviera porque cometió el error sí. de, de, de pasar de la corriente que aquí en San Francisco, esa es la corriente oficialista. Aquí en San Francisco, sí. esa es la corriente oficialista. Y ese compañero... Qué contradicción, ¿eh? Sí. Es aquí, aquí en San Francisco, ellos son los que dirigen. Ellos son los que dirigen. Y le aplicaron al compañero Tony mayoría mecánica. Y lo sacaron de la dirección de la ADP. Cuando la ADP solo puede sustituir cuando un compañero se muere, o renuncia, o pasa un cargo administrativo. Sin embargo, y lo pueden poner en pantalla porque está ahí, violentaron los estatutos, el artículo 20 uh -huh. de los estatutos. Y el compañero Tony... Permítame hacerle una preguntita. Ah, dígame. ¿Cómo llegó Tony a ese cargo? ¿A de ¿De de, de, de, A ese cargo, al que él, al que él tenía. Fue... ¿Fue él, ¿Él ganó o, no. o fue colocado él, ahí fue, por la fu, corriente? Él fue colocado. Por bueno, la corriente, ¿verdad? Cassidy? La ADP tiene su reglamento. Él fue colocado por, por esa corriente. Por esa corriente. Entonces, inmediatamente... No. Lo lógico parece que inmediatamente él renuncia a esa corriente. El cargo no. sigue siendo no. de la corriente. El cargo no es de la corriente. Porque el cargo no es de fue, la corriente. Si él renuncia a la dirección de la ADP, o si se muere, o si se lo ascienden. Lo pueden colocar aquí, mira el artículo 20, lo que dice. Dice, eh, cuando por muerte renuncia, ascenso fuera eh, del área docente, traslado cancelación, eh, justificada, faltar una o más miembros al comité de la dirección de la unidad de, de base sindical y pedagógica. Sí, eso lo está sin embargo, el compañero Tony no, no se fue, no, nadie votó por él. Ahí él lo decidió, no, no, no, no la no, no, corriente, porque la corriente no, tenía ese no, cargo. La, no, pa, no, mi, no parece lógico no, que a usted lo pongan en un. Pero, en un pero, pero te acaba de leer ahí que si se muere. ¿Y ¿Cómo llegó él ahí? O que renuncia. No es cómo llegó. Yo te puedo buscar aquí más sí. de 20 presidentes de ADP a nivel nacional que renunciaron a su corriente y siguen siendo presidentes de las seccionales, porque qué que no lo pueden sacar? Al menos que no renuncie o se muera al Comité Municipal. Y puede buscar el el, sí. el, el, literal F. No, no, Puede buscar el literal F de, del artículo de los derechos, que está ahí, el literal F, lo pueden buscar. Está pequeño. Eh... Entonces el, el, el compañero Tony eh, asume una posición por una corriente que lo lleva y renuncia a esa corriente. Luego de haberlo a esa colocado corriente. Ahí. Más o menos un mes Tiene expuesto, todo su ¿verdad? derecho. Tiene todo su derecho. Mira, te voy a decir, mira, el presidente de la seccional de Montecristi renunció a, a su corriente. A la corriente. Sigue siendo presidente. El presidente de la seccional de Catañuela renunció a la presidencia de su a, a la corriente y sigue siendo presidente. El presidente de la seccional de Sabana Larga. También renunció, el de Ocoa también renunció. De la seccional de Villabaque también renunció y siguen siendo presidentes. El de la seccional de Licey también renunció. Muy bien. El de Puñal también renunció. Te puedo mandar los datos de todos los que han renunciado. Ahora, Tony aquí renunció y abruptamente lo sacaron de de, en una reunión informal que ahí se convocó para revisar un padrón. Y ahí se reunieron, dijeron, usted está fuera, pues ya tú no Que fue nosotros. un tema que yo no traté, la legalidad o no, de, de, de la salida de, de, de, del compañero Tony. O sea, no fue un tema que yo traté aquí y por, to, y por lo tanto se va como quedando fuera del debate. Yo quisiera traerlo no, a usted nuevamente no, no, no, al pero debate, porque le tengo eh, varias no, preguntas a usted, no, ya que usted está aquí. Sí, pero es importante. Y quisiera que me la responda. ¿Tú sabes qué es importante? ¿Qué es importante? Porque tú hiciste alusión que el, el compañero cometió un error. Se fue. Se fue. Se fue de, luego de haberlo colocado de que una corriente política verdad y, y, y, o dentro y de... Yo, y yo quiero que tú sepas... Lo colocó en un puesto, le renuncia y también te quiere llevar el puesto yo, yo para quiero que, que tú sepa, una contradicción. que el actual presidente de la ADP que, le, que lo sacó a él y el de organización... No, permítame, espérense. Demos el tiempo mío para, para aprovecharlo, ¿verdad? Eh, el que lo sacó a él fue candidato también de la corriente del PLD, la, la Eugenio María de Osto, sí. un tiempo y también de la del PRD, y también de la Juan Pablo Duarte, ha sido candidato de toda la corriente aquí. Permítame entonces, Alberto, ya que usted vino aquí, ¿verdad?, eh, a aclarar algunos puntos. Pero hay otro puntito también que yo quiero aclarar. Ajá. ¿Cuál, cuál será? Que incluso Francis hizo alusión, quizás por desconocimiento. Aquí se dijo Bien, que... que yo, yo que desconozco. Que desconoce esa parte. ¿En cuál? Que lo que se hacía en el gobierno pasado nosotros lo estábamos haciendo igualito. Compañero Samuel Rodríguez, que no se mencionó el nombre. No, hice una, un comentario que no podría creer no, mira, que usted, se estuviera realizando. Usted está dando los nombres que yo no quise dar, pero y ya no, te lo dio. Claro, no, porque no. Es, que, es que entre los entre lo maestros nos conocemos todos. Mira, sí. habría que ver, porque yo estaba preocupado en que se estuvieran dando cosas de las cuales la oposición criticó al pasado gobierno. Es ahí a lo que yo me refería. Y que le estuviera haciendo a sabiendas. Alberto Durán, para fortalecer una corriente magisterial y teniendo un vínculo cercano a la dirección de es que, educación, era pensar que se no, estaría hablando de un nepotismo. Es que no, no porque tiene, hay que decirlo así para que no tiene, precisamente aclare, porque lo que se dijo no tiene, aquí... Eso no tiene nada que ver. Okay. ¿eh? Óyeme, el, la, lo que tiene que ver con eso la, fue lo que se dijo aquí, las ahorita. autoridades de educación... La autoridad de educación no tiene nada que ver con, con la corriente. Pero, es que Pero se él liga. iba a hablar, permítame, Francis, que él, usted iba a hablar de, de señor eh, Samuel Rodríguez, usted quería hablar sí, de se, eso, sí. háblanos de eso. No, Samuel Rodríguez. Sí. ¿Qui pasa, ¿Quién es Samuel? Es un profesor que laboraba en el liceo, que por eso quizá en el liceo, profesor Juan Bosch. Sí. Laboraba. Ese es que está Laboraba. por los ciruelos. No, no, ese, pero, está, ese está en la comunidad de Génimo. En Génimo, para acá, para el zona sí. sur. y quiero aclarar también que la cooperativa no es una institución pública. Ah, él trabaja en la cooperativa también. Eso fue lo que te hicieron alusión. Ah, bueno. No sabía, la cooperativa no ya que usted es... lo dijo. No, porque la fuente también está errada. Bien. Él trabaja en el Liceo cooperativo. Américo Lugo. sí. Y podemos llamar al director claro, en altavoz si tú eh, quieres aquí. Claro. Podemos llamarlo en altavoz. Que la otra parte lo hacía así mismo. Sí. ¿Eh? sí, pero no estamos hablando de la otra parte. No, no, estamos no hablando pero de para... esta parte, ¿verdad? No de esta parte. Por eso parte. que le quisiera pedir al compañero Francis que no me desvirtúe la, la entrada. Ah, no, espérate. Creo que, Ahora que... viene a descalificarme. Pues adelante, porque la, estoy tratando que de aclarar. La noticia fue a ellos, pero, no a la autoridad de Pero pasar. espérate, Entonces, espérate. ¿Por qué que él me dijo que yo estaba desinformado? Y él me está aclarando, sí, porque, Francis, porque yo él, a, hice alusión a esa parte. Cómo era, de, posible, ¿Cómo era posible que Alberto Durán actuara igual que la pasada, que la pasada autoridad exacto. y que se le criticaba? Bien, Exacto. Entonces, y estamos aclarando para que el magisterio sí. y que la población en sentido general sepa, el compañero que elabora en la tanda vespertina. En el Liceo Américo Lugo. Uh -huh. Ese es el Liceo Elcilia Pepín de tarde, tarde. A partir de las 2 de la tarde. Y pueden llamar al director a ver si falta o si, o, si, o si no cumple. Y labora en el Liceo Padre Hebrea Noturno. Esas dos cosas. Liceo de la tarde, Américo Lugo y Liceo Padre Hebrea Noturno. Y a la empresa privada, que es una empresa privada que no tiene nada que ver con, con que aunque es de maestro, pero es una empresa privada, el compañero labora de 7.30 a 1.30 del día. Okay. Entonces, pero Ajá. para que usted sepa, porque se dijo aquí que tenía, el, hora, el horario de él era el mismo, estaba nombrado con ocho horas en la escuela y con ocho horas en otra institución, que la otra institución es privada y eso es administrativo, eso no, no, no viene al caso, pero... Para que usted sepa que ese maestro que se hizo alusión, porque el informante eh, labora en esos dos recintos escolares, y podemos llamar al director, si quiere lo llamamos ahora en esta voz, y él confirma eso. Bien, vamos a, a la fuente primaria. Yo tengo aquí a Samuel, que usted lo citó, yo no cité nombre aquí, ya que usted lo citó, yo tengo aquí a, no, a Samuel no. Rodríguez. Nosotros somos en transparentes. La, en la nómina. Esto es oficial, está ahí también abierto, eh, si usted lo quiere ver digital, lo tenemos también abierto ahí, mire. Aquí aparece José Samuel Rodríguez Ajá. como maestro en la Escuela Rafael Eduardo Valerio, no, no maestro de jornada extendida, dice ahí. Pero, en nuestras investigaciones, nos informan que el maestro estaba laborando en el Liceo eh, Juan Bosch, Dando idioma, ¿verdad que sí? Sí, así es. ¿Cuándo pasó él a esa dos tandas, por ejemplo? Que ahora me dicen que está en el Américo Lugo De 2 dos, de dos a 5.30 de la tarde Y luego de 6.30 de la tarde A 9 de la noche en la escuela Padre Brea Permítame, eh, ¿verdad? ¿Cuándo pasó él a esas tandas? De la tarde de la, ¿De la tarde de la noche? ¿De la tarde de la noche? ¿Cuándo? Ya él tiene un tiempo tiempecito ¿Pero cuándo? O sea, ¿qué ¿Tú sabes tiempo? qué pasa con esa parte? Pues, ¿Fue después el... que ustedes llegaron al poder? ¿Qué? ¿Que él pasó a esa tandas? Que cambió de... de, de Ajá, sí, cambió. Sí, ah, él cambió, muy bien Así es Fíjese usted que parece entonces una, informa, una un, un tráfico espérate, de influencia espérate. ahí, de colocar... Okay, debemos de organizar no, no, el pero, tema. No puedo... Hace rato que yo he dejado para que Yallan, eh haga la... Sí, porque porque no se puede hacer eh, de este espacio de réplica una discusión eh, directa, no, no. sino que punto a punto, porque Exacto. él mismo allá, punto a punto, lo que usted entendió que era un punto errático... Y le contesta y lo aclaramos. Okay. Pero, pero, pero en la llamada está no está... está... El director está ahí. Lo puede poner al director, a Cherry. Okay. Lo puede, puede eh, poner bueno. a Cherry. Director. Director. Cherry. ¿Me permite? Sí, dime. Eh, sí, puede poner a Cherry ahí. Ahí está. Saludos. Le habla a Francis Rodríguez del programa de mañana. Estamos aquí. Usted ya sabe que Alberto ha pedido, Alberto ha pedido un espacio de réplica por las denuncias que se hicieran en nuestro espacio, por el comunicador Yellán la antigua. Entonces, se está tratando el tema de un maestro que ahora está en la, eh, dando bajo, servicio también en la, cooper, en la cooperativa bajo su dependencia. ¿En qué momento? Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Me escucha? ¿El cumple en el liceo? Un momentico. ¿Ese maestro cumple en, en la cooperativa? No, no ah, perdón, en el, ¿en el liceo? En cooperativa no sabe. ¿En el liceo? Dale el nombre. Pon un altavoz, Pone un altavoz. Es que está aquí en altavoz, aquí está en altavoz. Profesor, director, ahora sí. Director, buenas. Te escucho, dígame. Queremos saber si el profesor, repíteme el nombre. Samuel, Samuel Rodríguez. Rodríguez, bajo su dependencia en el liceo, está cumpliendo la tanda o horario que él, para lo cual está contratado o nombrado. Claro que sí, yo se lo especificé ayer. Ya le sí, mandé ya. un mensaje y le dije que él trabajaba en el liceo Américo Lugo de 2 a 5:30 y en el liceo Padre Verano Turno de 6 a 9:30 de la noche. Chery, ¿cuándo llegó ese maestro? Ayer? Ajá. Terminó él. ¿No? ¿Cuándo llegó ese maestro a, a esos liceos que están bajo su dependencia? ¿Cuándo? Está teniendo problemas la comunicación. Sí, no. Él, tu... Yo le voy a preguntar. Él quiere saber que en qué época o cuándo sí, eh, ese profesor llegó a su liceo. Bueno, llegó hace un mes porque tuvo un maestro que lo jubilaron, se jubiló. Cumplió su tiempo. Yo solicité al maestro y lo enviaron. Y por eso estaba allá en el centro. Bien. Bien. Ese, pues ese, ese señor Samuel Rodríguez ¿él es de su corriente. Gracias, profesor. ¿El es de es su corriente, magisterial. Claro, claro que sí. Es su corriente. Claro. ¿No parece eso una especie de tráfico de influencia, el hecho de que esté nombrado en una escuela, lo manden a otro lugar y luego lo, lo, le acomodan el horario para que pueda eh, hacer una, otra función? No, todos los maestros. Y ese sobre todo, ese maestro empezó a laborar en la comunidad de Chinguelo. Para que tú tengas una no, idea, diciendo que no. de chinguelo lo trasladaron a la bajada. De la bajada lo trasladaron al liceo de Génimo. Y ahora está trasladado al liceo de Pepín y al padre Hebrea El maestro, como dice, lo establecen los estatutos y la ley, tiene derecho a optar por acomodarse. Eso es normal. Sí. O sea, que sea de mi corriente o no. Yo tengo aquí en este pueblo, tengo 16 años siendo dirigente de ADP. Y nosotros siempre hemos trasladado a los maestros porque hay en, en el estatuto del docente está establecido lo que es el derecho adquirido. Cuando hay un profesor en el campo y llega uno nuevo, se manda el nuevo al campo y el otro se traslada a la ciudad. a igual que solicitan su traslado y cuando está la oportunidad, como explicó el director, que murió, que se jubiló un profesor. Ese estaba solicitando y se trasladó. Alberto, ¿no le parece extraño que, su, por ejemplo, su hijo pasara de una escuela al, al distrito, que esta persona se haya acomodado para que pueda tener varios no. trabajos que son de su misma corriente? ¿No le parece extraño? No, no me parece le extraño. Le tengo la última Todo, pregunta. Todos los, todos los docentes tienen derecho... Pérate, Derecho. Ya que usted vino Pérate, aquí, a, a pero, solicitar. Eh, tiene que ser con respecto a lo comentado para poderle Exacto, dar el tiempo a él de que él replique. No, pero ya como él destaca. Porque no es una pregunta nueva. Eh, sí, si esta es nueva, si me la permite. No, pero, si me la permite, yo le quiero hacer una no, pregunta de manera porque particular. Porque se, se trata que él, de que él ha aclarado todos los puntos que se sintió aludido y de los cuales ha venido públicamente a hacer referencia para que la población... Aparte de nuestra información. Y a dar la cara para que. Para se viera mí. la cara. Ahora, si introduce pregunta. una pregunta, rompe, diría yo. Pero si él lo permite, es válido. Usted permite que yo le haga una pregunta a usted de manera particular. Ahora, si ustedes quieren, me invitan a otro espacio y yo vengo con todo. No, yo creo yo, que es lo correcto. Tal vez nos quedan dos minutos, tal vez usted no, puede responderme Yo la creo que es lo correcto para Quizá. que no se. Porque él quiere conservar la explicación, me imagino. No, bueno, no. pues yo entonces la, la hago más tarde la pregunta. No, y yo, yo no tengo problema. Yo soy una persona sí, transparente. Bien. Pero. Ustedes son los que saben. No, no, ya ahí él está dispuesto a, si la recibe y la contesta, me o la guarda una para una próxima eh, entrevista, porque queremos darle el espacio correctamente de lo que es la réplica y la conversación que hemos tenido aquí, aclarativa, y que la sociedad entienda que usted tiene su responsabilidad pública claro. y dentro de una corriente del magisterio. Creo que Yaryán ha recibido y nosotros la visita correctamente para que se vea que nosotros somos transparentes y que ha habido información de la cual ha manejado Yaryán con documentos, que no ni siquiera es supuesto, sino concretamente con documentos. Alberto, te agradecemos tu visita y para la próxima tenemos una preguntita que Yaryán la va a guardar, porque creo que sí. Que debe venir como invitado. Ah, perfecto. Ya para la corriente, para yo, lo que Yo, es. yo respeto Yo puedo, puedo venir como invitado y que ustedes hagan las preguntas que ustedes quieran. Pero sí quiero decirle porque yo tengo 27 años en educación, laborando en educación. 15 años laborando, siendo dirigente municipal de ADP y 10 años siendo dirigente de unidades de base. O sea, yo, mi vida ha sido transparente. ...diez años dirigiendo clubes... ...o sea, mi vida es transparente... ...a la sociedad, al pueblo... ...o sea, bien. hay cualquier inquietud... ...yo vivo de cara al sol... Bien. ...de cara al sol... ...a mi pueblo San Francisco de Macorís... ...pues espero que se haya sentido bien... ...y se le haya cumplido... ...la oportunidad de, de... venir... ...y que no fuera una sola voz, la de nuestras... claro, ...sino que usted tenga el espacio... ...y eso es Telenor... ...y eso es de mañana... ...para que usted entienda que usted es parte de nosotros... Y cuantas veces entienda este espacio, lo ponemos a la disposición suya y producción le estará llamando porque queremos entonces una entrevista ya en el ámbito de, de trabajo si que usted está trabajo, realizando. Si quieren trabajo, si quieren política, si quieren... No, que va a hablar política. De lo que ustedes sí, Porque lo que es preocupado es eso. Es eh, la vinculación política en el, en el desenvolvimiento laboral que es la que se procura transformar en la República Dominicana. Porque, y usted lo ha explicado. Porque ustedes saben que yo soy dirigente político. Claro, Correcto. Dirigente claro. político. Sobre y eso todo. no está mal. Eso no es un delito. No. no. Eso es importante. Bueno, y que señores, también lleven a su gente, a los que trabajaron con ustedes, a puestos importantes. Siempre to, y cuando sea todo el que de trabaja política de lo, de lo, de lo está pensando espero. en que claro. algo va a caer por ahí. Bueno. Bien. Pues gracias a Alberto Durán y a ustedes amables televidentes por habernos eh, eh, permitido interactuar con este espacio En este momento fue una, una entrevista Más bien una réplica En razón de las de los conceptos emitidos La pasada semana Y era obvio que Alberto quería Frente a frente, dice, dar la cara Y explicar cada uno de estos puntos Que se vertieron aquí en De Mañana Nosotros somos respetuosos de la norma y, de la, y sobre todo la moral y honra de las personas y el debido proceso. Eso es así. Gracias a ti por, por, por estar con nosotros. Ustedes no se muevan. Cuando regresemos, eh, tenemos más contenido.